Mi nombre es Jani Concha, soy antropóloga y diseñadora textil y hace cinco años empezamos con Emilia en un emprendimiento que se llama Amano Laboratorio Creativo. Amano nace a las orillas del río Orinoco, luego de que con Emilia estuvimos trabajando muchísimo tiempo con comunidades indígenas, conociendo y valorando los conocimientos que hay detrás de los objetos artesanales. Es así como hace cinco años empezamos con un taller en donde nos dimos cuenta que las personas pocas veces conocen lo que hay detrás de los objetos, cuáles son los procesos para llegar a esos objetos artesanales. Llevan a que las personas conozcan y aprecien más esos procesos que están detrás de los objetos. Conectar a esos artesanos con toda la riqueza, con toda la cantidad de cosas maravillosas que se hacen en las diferentes regiones del país, con un mercado que está cada vez más interesado en comprar objetos que estén llenos de vida, que estén llenos de historias por contar, que sabemos quién los hizo y de dónde vienen. No solamente para apoyar a los artesanos con ciertos proyectos, sino realmente para buscar hacer sostenible la actividad artesanal, para que haya realmente unos ingresos sostenibles para los artesanos. Y a mano lo que busca es hacer sostenibles estas ventas. Tenemos una plataforma virtual en donde los artesanos pueden montar sus productos, los productos que ellos hacen normalmente, y Amano es como un intermediario que busca encontrar unos mercados adecuados para esos productos y ayudarles a comercializarlos. Es así como entramos a dictar talleres directamente con los artesanos de estas comunidades, particularmente en Barú, en donde buscamos fortalecer no solamente la parte técnica y de oficio artesanal, sino también todo el rescate cultural que hay detrás de esto. Recibir la medalla a la maestría artesanal para Mano es muy importante, ya que da un reconocimiento a todo el trabajo que hemos realizado, no solamente fortaleciendo y convirtiendo a las personas en clientes más conscientes de las historias que están detrás de los objetos, sino también el fortalecimiento en las comunidades artesanales con las cuales hemos trabajado para dar un mayor sostenimiento a todo el trabajo artesanal de nuestro país.